De mutear acá Ahora sí, ¿qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más, pero no, ningún como cualquier otro, sino que finalmente volvimos a reunirnos en Dorrebit, el programa de Power.cl dedicado a la música de videojuegos. Soy Snow y nos encontramos todos en casita. Está justamente todo en el casita. staff de Dorrebit en el Primero presentar a mi querido compañero y alma mater en este odisea, ¿cómo voy a decir Max. sinfónico? En odisea sinfónica, <risa> mi querido Max, Max. ¿Cómo, ¿cómo estás? Sí, lo viste todo, lo viste sí. todo, me encanta, me encanta, me encanta. Este güey bueno, es un buen presentador, güey. es como ahí, va ensalzando, ensalzando, ensalzando Me <risa> quedé palabras Vámonos. Vámonos. Vámonos. Vámonos. Vámonos. Ni, ni se notó el bosque. Ni se notó No, ni se notó <risa> Oye la, la, la falta de ritmo <risa> Me tiene así Qué alegría, qué alegría Bueno, primero que todo, se ve que hay alto ánimo, así que qué alegría estar aquí de vuelta con todos ustedes, chicos, chicas Sí, o eh, o Pato, obviamente. Pato, obviamente, Tenecan, Metaru, lo he a caleta de menos, así que... Ponerse de acuerdo es más difícil de lo que parece. Y este, el es el epítome del ejemplo que les puedo dar. Así que aquí estamos de nuevo, año 2021, nueva energía, Viru igual, pero no importa, nueva energía. Vamos a darlo todo. Así que démosle el paso a nuestro tercer tercer animador estelar, nuestro querido ahí, Snake Eater, Metarus. ¡Aguante! ¡Aguante! agregamos. No te aplaudo más, te aplaudo. que sea como el mucho gusto. Tírame pues. Térmelo, Faltó el CD Encantísimo Sí, ahí. Me Me encanté de volver a encontrar. Estábamos hablando antes de empezar la transmisión. Más de casi un año que sin sin hablar, no poco menos de... sí o 11 meses justamente desde no sé de nuestra última transmisión. ¿Qué dice? Yo contaba. Uh. Días, días y horas sin vernos. Sí, Como en la por... cárcel, lo ponía ahí ahí, lo... lo... <risas> <risas> rayando! A ¡La madre está toda rayada! No, le he <risas> la... <No>, encantado, <risas> porque... Bueno, se siente ahora, después del cambio de año, de... de que estamos en un momento distinto de lo que estábamos el año pasado muy esperemos que las cosas sigan en el rumbo en el que van para mejor y esperemos sí. que podamos sí. volver a esto porque igual eh, con toda la gente en las casas los, los que pudieron quedarse en sus casas sí. ¿sí? Eh, mucha gente probablemente se está preguntando ¿y qué pasó con Durevi? ¿por, ¿por qué no puedo tener mi doce semanal de Música, y de yo comentario Ya Te risas, risas, risas sin sentido Claro <risa> Yo me preguntaba todos los pero. días antes de ir a acostarme vos lloraba así media hora Y la, y la, cron, la cronometrada, bueno ya Empezamos a llorar <risa> Y me ponía a llorar y dije, ¿Qué es, Mis cabros, weón, mis cabros Oye mi pero hacer Llamaba al Max al número de teléfono y me saqué así preocupado y no sabía ¿por, por qué. Tenía el número de un fono gay, así que no hay ni eso. una o, Una voz un poquito más gruesa. Claro, <risa> claro. sí, cuando siempre se Lo mismo sea, es que siempre, lo mismo siempre. Lo mismo siempre. <risa> Viene de parte de Max, ah, usted sabe lo que quiere. <risa> claro. Hey, pero, por favor, no. Voy a robarme todo el protagonismo siendo que es... somos tres en este momento. Y el tercero, por supuesto, es el único, e incomparable. El mejor de los tres, obviamente. No, pero no, para pero, pero, pero, pero... que Ni hay menos escénica. El muchas gracias por la introducción. Somos cuatro, sí, weón. Te hasta el pato, sí, somos cuatro. No, solo porque no tengo webcam Igual que tener la cámara, Sí, no es que. Pero el es que programa, el lugar, programa del que no pato. pato, nosotros somos invitados, po. somos sí. tres invitados. ¿no? ¿Somos, los la casa tres? somos los teloneros, somos los teloneros. Los... <risa> <risa> no, pero como. Sí. O sea, aquí estamos todos los tenores. Ah, bien, hola, hola hola, hola, hola, ¡Claro! Hola. <risa> ah, ¡Qué bonito, qué bonito! Nos falta ah. cordial. Pues, sí, pues yo soy, yo soy el único internacional en este momento, porque bueno, estoy en, el, en los peruses. El que ha logrado más cosas que, más que nosotros. Problema. El Perú. Lo mandamos a terreno. me ha ido El notero. Que cumple tu sueño. Ándate a Perú, ven. Ándate a Perú. Y le pasamos en la plata. Claro. Dijimos, le dijimos, escapa, okay. de escapa de Latinoamérica. me, me escapé, no. Me escapé un país de Latinoamérica. Sí. Sí. Un el país para arriba. El sueldo, el sueldo no alcanzó, pero vamos de uno a uno. Claro. El próximo claro. año va a estar en Bolivia, el próximo año va a estar en Brasil, y a poquito vamos ahí. Acercamos a, a Europa. Acercando a poquito, okay. Paso Todo a paso, MÁS El paso a paso lo mandó Europa. Está bueno, está bueno, Ahí, justamente, Juan Chan nos dice: Tanta luna sin escuchar ni vernos. Oye, la Juan, que Sí, mucho tiempo. sí y también el Jin nos manda saluditos. Uy, que sensual escuchar las, nuestras voces nuevamente. Estamos más sí, sí, ricos y bien. Mucho, mucho más rico. Sí. Pero el, último, el último programa fue en enero, ¿no? El último programa fue en enero, a mediados de enero, en el cual después nos mandamos nuestras minis vacaciones que no pensamos que iban a ser tan largas. <risa> mini, Todavía La La yo, yo yo yo vi, yo vi que las vacaciones eran hasta el 2021, Juan, Vos te equivocaste. Pues si este 2021 sí. no te querías dar cuenta, weón. Claro. <risa> Espera, tuvieron vacaciones, <risa> <¿Qué, risa> es que en realidad y i, i, i, iba a volver el primero de febrero, pero en la fecha que corría. Ah, claro, quedó como 2 del 1, quedó 21, en realidad. Sí, pues, era el primero de febrero del 2021, pero no, en realidad estamos adelantados a, a la Sí, fecha. claro. Estamos adelantadísimos. Feliz 2012. <risa> Feliz 2012. <risa> Feliz 2012. <risa> el, ma el Maya Disléxico. Sí. <risa> el Maya Disléxico. Bueno, gracias, y este... gracias, sí. gracias. bueno y este episodio eh, vamos a estar hablando justamente de lo que pasó durante este 2020 en cada uno de nosotros eh, principalmente saber cuáles fueron las cosas eh, anecdóticas lo que se pudo rescatar dentro del año las cosas que se pudieron decir que eh, fue una experiencia distinta pero gratificante y otra es que obviamente si deseamos contar se dice en, porque este año fue distinto para cada uno de nosotros y a cada uno obviamente le impactó de una u otra forma en el fondo vamos a resumir cómo mierda sobrevivimos esta vez <ríe> es no, no, sí. me encantaría no resumirlo ya. en esa simple ¿Cómo? frase no ¿Cuál, ¿cuál la caga quedó para cada uno? cuéntanos <risa> <risa> <Sí. risa> los secretos yo, yo opino que el que tiene que partir es el Tenecan porque el que mejor le fue y -y. ¿Y? nos chile no, no, Chile más ¿Cómo es secreto? Uf. Eh, bueno, yo creo que de partida... Yo estoy en una situación muy distinta, porque yo no, no tengo la oportunidad de, digamos, viajar menos de media hora para ver a mi familia. No tengo esa oportunidad. Estoy a un viaje en avión, de poder ver a, a mi familia y, bueno, a mi amigo en general. Eh, acá la verdad es que ha estado... Estuvo más tranquilo un tiempo al principio porque entramos en cuarentena total como les contaba antes del show, digamos. Estuvimos en cuarentena total eh, desde marzo. Onda de esa, de esa cuarentena en la que como les decía no se podía salir ni a, ni a sacar al perro básicamente y estaban así súper tensos las cosas. Después se fueron aflojando un poco al punto en el que ahora anda todo el mundo sin mascarilla y el pokeros tiene que hacer canciones en TikTok para recordarles que tienen que andar con la mascarilla. <risa> <risa> <risa> eh... Así que sí, eso estuvo como, estuvo como raro el año. Eh, logré ponerme las pilas como en mayo para empezar a sacar temas. De hecho, el primer tema que saqué fue el tema de Ken en YouTube, ahí con el Max también. Hola. Y de ahí traté de sacar temas de nuevos cada dos semanas, básicamente. Y también empecé a hacer, volví a hacer clases. Es que no, no hacía clases de guitarra hace mucho rato. Eh, traté de ponerle punch a hacer clases de guitarra por digamos por, por Discord, por Zoom eh, Zoom salió de la nada yo estaba preparado ahí para hacer Discord y de la, de la nada la gente empezó a usar Zoom que nadie gachaba antes de la pandemia y me pareció rarísimo sí. es, una de esas, es una de esas cosas misteriosas del año eh, Zoom eh, de verdad, es una cosa muy extraña sí ¿Quién dice que hay que usar Zoom? ¿O sea, si en verdad existe como sí. Discord existe igual, incluso Facebook tiene su propia cuestión de llamar ¿cómo? sí, Ulmil, o sea, Ulmil, igual, eh, eh, eh, imagínate que para mí hubiera sido mucho más sensato más que la gente te hubiera vuelto a usar Skype antes Siempre. que Zoom. Sí, sí, de hecho, pero el Totalmente. Skype estaba mucho más en el, en el ADN de todos nosotros, po, en nuestra generación por lo menos. No, no, es absolutamente. Verdad, no sé, sabrán. no sé a quién se le ocurrió empezar a usar Zoom. Pero bueno. Van a ser las tesis eh, del futuro, acuérdate. Sí, las tesis del futuro. Las conspiraciones. El, el, el que quiere, el que quiere egresar ahí de. de. ¿cómo se llama esto? Ah, ¿cómo se llama el web comportamiento humano? ayuda. Eh, ah, antropología, ¿no? Antropología, el que quiera así del 2070, así, a decir quién fue en el, la pandemia en 2020 el que se le ocurrió hacer Zoom. Yo como va a quedar por pico, o se va a quedar devastado? no lo van a o sea, no, ¿me quiere mandar a estudiar eh, jeroglífico en Egipto mejor? <risa> no, claro. eso tiene que hacer, usted tiene que averiguar esa mierda. No, este año, este año va a ser eh, motivo de varias tesis en el futuro, yo creo, así, de papers, sí. varios. Eh, y en cuanto a música de videojuegos qué, qué, qué tal, porque bueno Yo jugué hartas cosas que no había jugado que, que quería jugar hace rato, el Octopath Traveler Lo retomé y la verdad es que la música Una cosa, cosa maravillosa Salió el Final 7 Remake y estuvimos conversando ahí De experiencias <risas> de ustedes Con el Final 7 y, Pero bueno, salió el Remake Que precisamente es para pa gente que no está Que no le gusta mucho el formato Digamos de juegos retro O de peleas por turno Salió el Hades, que también para sorpresa de muchos, tal vez salió casi Juego del Año, y un juego indie, bien choro. Ese eh, estaba nominado para los para lo góticos ¿no? El Hades? sí De sí. ¿Sí? hecho creo que fue el único, eh, uno de los pocos indies que ha estado nominado a Juego del Año en sí. mucho tiempo, ¿no? desde el. Desde el Journey creo, ¿o no? No sé si podemos no, ese es, dato en es algún desde Celeste uh, estuvo el año pasado o el anterior se vinieron, y el Celeste ganó ese año, juego es del año? Pero igual, esos Ay, premios no cuentan. Sí, sí. No, sí, es más el show que otra cosa, pero igual. No, pero es como sí. lo grammy latino. No, es los Grammy Latinos. No, más Sí, exactamente. qué hora, güey? ¿Quién ve los Grammy hoy en día? Sí, de de los Grammy. Verdad. A nadie le importa <risa> los Grammy. <risa> Pero bueno, sí. igual es, es choro cuando llega un juego indie a esa instancia por lo menos, es como por lo menos anecdótico digamos, Sí. sí es verdad. y o sea, la música Hades, la Hades, la música del Hades la verdad es que es súper, súper buena También, ¿qué otro, ¿qué otro juego estuvo ahí nominado por música? Ganó el Final 7 el Final 7 Remake, recuerdo que ganó a Mejor Banda Sonora Sí, Mejor Banda Sonora Y, mejor... y todos los demás se los llevó The Last of Us 2 <risa> Y ahí se acaba <risa> Chao chicos, y y por el capítulo <risa> que estén muy bien <risa> <risa> Exactamente ¿Qué otra cosa? Bueno, se, se volvió muy popular un juego que básicamente no tiene música Que es el Among Us Pero bueno, tenemos ahí amigos que hicieron temas originales de, de Among Us también A no, los que les fue muy Bain. bien Aguante el Gato de gato Y estuvo el Fall Guys también ahí dando vueltas Y el Genshin Impact Que yo le hice un cover a Genshin Impact porque me gustó mucho ah, ¿Y, ¿sí y el el con Guys? la chica de afuera o no? Sí, ¿Y con de Genshin Sí, con ese video, ¿verdad? Muy bonito eh, Muchas gracias Sí, eh, y el Fall Guys quién, amigo, también El Fall Guys también ahí tuvo como un mes de fama En el que sí, todas sí las que marcas raro. las que hicieron es que es, yo, O sea, yo no fue raro, fue súbito Fue súbito fue sí, Yo creo que es lo que te decía, yo creo que no se esperaban el éxito Tuvo mucho éxito por el tema como de la pandemia y eso Así como de gente estaba encerrada y este juego se había entretenido Y bueno, explotó y después la monga se lo comió porque podía jugar más gente. Yo creo que... Y sí. porque tenía un factor social como más, más potente. Que era como de... Ya, tú eres el que está mintiendo. Ya, tú... No, eres tú. Sí, ahí es cuando realmente... Probablemente era... porque también era más... Era más... Era más pirateable. Pero... Ah, bueno. también puede ser. Aparte sí. está gratis. Sí. Este juego sacaba lo peor de nosotros, Yo me acuerdo que había muchas discusiones. Nosotros seguimos jugando, sí. En el, con los BGM de vez en cuando. Seguimos jugando ahí... Tiene que, sí, que tener su grupo aparte de WhatsApp. Yo uno nunca. Sí. Lo espera. sí. Pero, oye, Pero uno si queréis meterte ¿sí? si meterse, no, no, hay drama, No, no. no tú sí. que yo soy drama de, de la artes? Verdad que yo no eres médico. Perdona. Oh, perdona. Yo canto. No bailo. <risa> yo aplaudo. Aplauso. Yo voy a cosquillas y aplaudo. Nah, pero no bueno, preso, eso es año Yo lo vacilo. te voy a concepto y te vacilo. La gente, la gente la normal, gente los te fanáticos te... normales, escuchan la weá. El, el fanático así, True LML, 66 From Hell, vacila la weá. Lo, ah, no, sí. lo sienten los huesos. Yo todavía, yo todavía me acuerdo en ese concierto, creo que fue de Justice, pero no me acuerdo qué fue, cuando estaban tocando el tema de Mili en en Creo que en la grabación... ¿Este Ajá, eh, alguien grita No, el, el del Fox, el, el, el la intro, pero el del Brawl creo que era. Sí, eh, la intro de Brawl. Yo hacía huevón, yo grité, ¡aya! Se escucha, se escucha. Que se escucha. En el video no, se no, escucha, no, y Todo el mundo no me cagado, no. cagado en la risa. ¿Tú ves todavía? yo? What? ¿Qué haga? Me sale, es que le salió igual, igual le salió igual, como ayá no! sí de repente, todos cagados la risa, que todos cachan quién era, oye? el palo <risa> Hoy, saluditos <risa> a, a, a Berut, que nos estaban dando varios mensajitos. El sí, Berut, su amor, su amor, todo sí. el amor ahí. Paulina Devia Alvarado sí, bueno, también, de pa, saluditos, pa. Pa. y también sí, bueno, Pokeru, bueno, que nos está, no está viendo también de la transmisión. Tomate, ¡Qué buena! Sí, buena, mira gan, que, que hagan pero, que esté bueno, vuelto. No por corte, supuesto. ¿Qué? Oye, pero Max, ¿Qué? escuchamos, escuchamos a nuestro amigo, tiene Cuéntanos sí, bueno, ahora, sobre su experiencia. Por favor, cuéntanos tus experiencias durante este año que nos estuvo a todos encerrados. Porque hay como de 31 minutos. <ríe> Me vi <la> <ríe> Muy sí, buena. todo muy sí, buena bueno, el, el especial. Probablemente la primera obra de Santiago he visto como el día, pero.. Y gratis. Bueno. Ah, la raja, entonces que le haya gustado. Mejor. ¿tú? Sí, no. Pero ¿cómo te fue a ti? Yo tengo un talento especial, se los voy a mostrar. Mira. No me digas que vaya a hacerlo de la cámara. No. Netflix, <risa> te quiero, contar, te quiero contar que eso ha, sido, eso ha sido lo que aprendí en esta pandemia Buenísimo a mi, familia, a, a mi pareja que me acompañó todo este tiempo sí. Suscríbanse para más tutoriales Sí, sí. Chau. Los, dejo lejo, los dejo listos Esas, sí, tra esas transacciones <risa> de Star Wars ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? Yo era el buen que salió con jeans en el Mandalorian wey, no, wey, era, era yo <risa> No lo he visto todavía no, pero eh, yo lo he visto, pero estaba el meme, por eso, por eso me acuerdo Oye, eh, bueno, para mí el, eh, el, el, lo súper personal fue un año bien... bien, Fue emo muy emotivo, yo, yo me atrevo a decir que fue más emotivo que otra cosa Porque eh, la incertidumbre yo creo que a mí es lo que más me huelea Con respecto a la, a la vida en general Entonces como no saber lo que iba a pasar <risa> No saber lo que iba a pasar eh, como yo soy músico y vivo de los shows, para mí en verdad fue un vuelco bien cuático el no poder hacer música, boba. sobre todo porque mi motivación más grande para hacer música es tocar en vivo, ¿cachai? Yo no, soy, yo no me considero para un músico de... No, ni de sesión, no me considero un músico como de YouTube 100%, ¿cachai? Que, eh, que le, hay cabros que le funciona súper bien, pues, ¿cachai? Como que tienen, tienen la cuestión súper enfocada en eso y está súper bien, ¿cachai? Pero no es mi foco, por lo tanto fue, fue bien peludo a rato. Y hasta, hasta me llegué a cuestionar en la, la, ¿cómo se llama esto? la continuidad de mi vida musical, bueno Así como muchas veces así, que como, puta, no, no sé si puedo seguir haciendo esta güey. ¿sí? Quizás es un poco, ahora que lo veo para atrás, fue un poco radical. Obviamente que en, en circunstancias de esa, de esa envergadura uno tiende a tomar, eh, o sea, uno no tomar, sino uno, uno tiende a pensar como güeyas bien extremas, weón, Porque en el fondo mm. está ahí atrapado como de todos lados, no sabéis qué chucha hacer, ¿cachai? Eh, pero puta, tengo a los carros, los carros de Yaste siempre apoyándome, puta, mi, mi, mi polola, la Gaby, igual, un 7 siempre, mi familia igual, se ha aportado un 7 conmigo, ¿cachai? En general. Y puta, mis amigos que tengo cercanos eh, siempre apoyando, bueno. Entonces esa yo aprendí a valorarla más este año y a dejar un poco la necesidad de tener todo bajo control también. De repente hay cosas que van a escapar mucho de tu control Y está bien, ¿cach? está bien y no hay problema con eso Pero dejarse obsesionar por eso es lo que te puede mandar a la cresta, Por lo menos en mi caso, si tengo que compartirles como una reflexión Yo creo que sería eso Pero lo profesional, pucha, he dedicado mucho tiempo a hacer clases Mucho tiempo, es una cosa que a mí me gusta mucho Me apasiona mucho el, el, el, el mirar a un, a, un, a un alumno y verlo progresar Yo creo que es una de las pistas más grandes que he tenido este año eh, alumnos de todas las edades ¿eh? desde 8 años hasta no sé, pues 33. Que uno dice, como, ¿quién va a estar estudiando en los 33? Y hay personas que se motivan a estudiar. Así que bueno, van que lo hiciste porque en el fondo eh, eh, uno tiende siempre a pensar, cachai, en la visión como de conservatorio en la música, que es como, sí. eh, bueno, si no te metías a los ocho años a estudiar no podías ser músico, bueno, y es así. ¿cachai? Y así funciona la música, por lo menos la música adopta, cachai. hay gente que se ha metido a estudiar, no sé, a los 19 años. Y puta, hoy en día son, no sé, pues bueno, uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿sabes? en el fondo no, no tiene que ver más allá con cuál sea tu foco, ¿cachai? Y cuánto tiempo le dediqué y eso es todo como lo que... Eh, no, mira, está el Checho ahí. Con el Checho hemos tenido hartas clases, pues bueno, y puta, ha sido bonito. Ha sido, es peludo, yo creo, hacer clases por Zoom, es súper raro, es muy impersonal, y hasta cierto rato me, me incomodó bastante, pero sabéis que he aprendido a hacer las fases con eso y ahora tengo más, eh, herramientas para poder eh, para poder hacer la clase como más llevada así como a que se entienda realmente lo que quiero explicar. Así que en el fondo claro. la labor del profe es tener 18 maneras de explicar la misma weá, porque vas a encontrarte con muchos alumnos muy distintos ¿verdad? y no todos, no, todos entiendan de la misma manera ¿verdad? y ahí está la complejidad pero también está lo bonito de la Así claro. que eso, bueno y, y para los que no han seguido con Yasti, que hemos estado haciendo en vivo los sábados, nos ha ido súper bien con eso, hemos hecho temáticos eh, como invitado a, a los cabros, ha estado el, el pato. ¿Tú estuviste en una técnica o, no, o todavía no te invitaste? No, pues sí, tú estuviste en una. Sí, Estuve en, en una hace poco, de hecho. Y ahí lo pasamos bien, súper divertido. Y, y aquí estamos, po, con ganas de darle para adelante nomás que este 2021 o sea bacán. Más allá de echarle la culpa al año, man, nosotros nos quedamos con la experiencia man, y hay que tirar para arriba. Así que un gustazo y un enorme placer estar aquí con todos ustedes, cabrón, porque lo echaba más de menos que la chucha. Bueno. Oye, no, pero sí, se nota el esfuerzo de todos eh, Estuvimos también viendo algunos de los streaming que hicieron chiquillos Así que qué bueno que hayan podido salir adelante a pesar de toda la situación Oye, Pokerus te manda saluditos también Dice que justamente recuerda, recuerda cuando Max estaba brígido en ese bajón sobre la pandemia y la falta de escenarios Se alegra más que la chucha que le, le hayas dado para adelante aún así con esas dificultades Sí, totalmente. Me acuerdo sí, que co conversamos un rato cuando sacamos el, el cover de Ken. Te acordás que conversamos por Instagram Live. Y ahí me contaste también... Sí, que pues cuando, cuando estrenaste el, el video de Ken. De hecho lo dijiste y me acordé. Me acordé de la vez que... Sí, lo conversamos harto porque me acuerdo que por esa época andabas con el bajón, poco. Sí, pues yo estaba súper desmotivado. Un poquito antes. Creo que mm. sí, igual creo que habíamos hablado un poquito antes. Ah, sí, pues cuando, cuando, sí. cuando íbamos a hacer la, el prototipo de la cuestión empezamos a hablar un poquito de eso. Sí, pues no, fue, fue peludo. Fue súper peludo en mi caso, por lo menos, porque en el fondo, a diferencia de algunas otras pedas, ¿sí? la música es. Bueno, el arte en general no te iba a decir, pero la música, que es mi rubro en el cual yo me especializo, por lo menos, es, es peludo cuando basáis tu, tu, tu, tu, tu, tu valor musical, tu vida musical en, en tocar en vivo. Pues. Como que de la noche a la mañana te quedís ciego, ¿cachai? casi como esa misma hueá. Y, y no veis, ¿cachai? Y no sabéis qué hacer porque pero de a poquito te estás adaptando. ¿cachai? Mm. Sí, no, es, es bien puro. Exactamente. Bueno, ha, sido un, ha sido un año de adaptación para todo al final. Sí, aquí el, el, el único que salió ganando fue, fue la gente que vendía las mascarillas y el alcohol gel. Todos los demás fuimos perdidos Y fue el Confort. Y el <risa> Confort. Antes de que pasara todo, o <risa> sí. el Confort, o so, que so la más sí. izquierda. quizá el degenerado que vendió la Play 5 a un millón. un millón dos. El degenerado. El degenerado. El degenerado. El degenerado, porque imagínate, sí. de un millón sí. dos, No, va a faltar el papá, el papito corazón que se la regaló. Una Play 5, ¿verdad? Y al cabrón chico. De... Papá, quiero la Play 5. Para el chico, claro, mira. En el fondo, se por que termina, es que la gente termina como enojándose, porque en el fondo la weá tiene ese precio porque hay gente que la compra precio. Exactamente. ¿Es ese es precio. Exacto. Sí, Exactamente. justamente la demanda hizo esos estragos durante los primeros meses. Ya después como que se fue aliviando, eh, por lo menos, las necesidades básicas, pero otras crecieron bastante. El consumo electrónico justamente hizo estragos. Oh. No, o sea, sillas agotadas de todos lados, escritorios agotados de todos lados. Eh, Hasta el día de hoy MacBook hay también. varias cosas que todavía están súper agotadas. Bueno, a mí me impresiona que nadie está hablando de esa cuestión. Ponte su <coughs> uh, eh, es que, que bueno, son no le y todavía no hay nada. Y no hay nada, ¿sí, bueno. Y uno dice como ya no importa el próximo mes llegará y no pasa nada. Y no pasa Pero, nada. O bueno, piezas de computador. Weas, es paloyo, hay caletas de, de weas que no, no hay Y es como, chile suele la real weas, Pero no era nah. por la pandemia <risa> No, <Sí>. no <risa> pero es que es, fueron, mira, sí, Igual en la larga eso pasó Porque en la, en la, También pasó, por ejemplo, con los autos Como sí. se asumió que iba a haber menos gente Comprando autos Porque había menos gente usando autos eh, Cuando se empezó como a liberar un poco El tema de Que podía salir más Se empezaron como a liberar un poco las restricciones no había tonto que comprar algo la gente se volvió loca por comprar, bueno, aparte del 10% y todo eso, pero el consumo de electrónica, sobre todo el consumo de juegos, se disparó, pero exponencialmente. Piensa que mucha gente que antes no veía Twitch, por ejemplo, empezó a hacer Ah, sí, bueno, la Gente y que antes no hacía stream, empezó a hacer stream. Sí, sí. Entonces, y, lo, y los canales tradicionales, digamos, ¿Qué eh... le pasó? Ti, que también empezamos no, a hacer streaming. Con bueno, no, contagiar con COVID aquí, todos, aquí ¿sí? para tu culo, no, sí. Se volcaron hacia Twitch y ese tipo de cosas pues, la otra vez estaba viendo, la otra vez estaba viendo no sé qué cuestión y Montetujo, Que hasta el no sé, pues, el canal del Senado tiene un canal de Twitch ahora o pues, así a ese nivel. Se eh, de, de Twitch. De... Bueno, la, los canales los, tra... los canales sí. tradicionales están con con YouTube con toda esta mierda weón si es para Sí, Sí, pero así sí. con los derechos weón ahí, ojo ojo a los derechos coño. comete un error comete un error <ríe> comete un error bajan te bajan te bajan lo, baja todos los videos de hoy. Weón. no la hora que el es queda... el tema del tiempo ahora weón, weón le cae la senda de banda weón la CCD está vuelta loca Sí, sí we está ahí para todos lados yo me imagino el SCD buscando cómo bajar un video de youtube <risa> ¿Cómo, ¿Cómo imprimir un video de YouTube? Imprimir, imprimir un video de YouTube Oye, pero más allá de, de, de como ya el lado musical ¿Cómo lo han pasado ustedes, Metaru o Battle, que quieran empezar? ¿Cómo lo pasaron ustedes? Uh, ¿En el 2020? Sí, pues sí. para pa, pa completar ahí la historia, estamos artistas y gente médica ah. <risa> esta talla interna la gente no me entiende sí, pero es, estoy estoy estoy, ver, dando para razones, sepa, estoy dando más razones estoy ¿eh? más razones para que la gente no me escuche ¿verdad? mira estoy para escuchando la, de ella, que para que la, la talla lo que pasa es que yo durante la pandemia me dije de médico en el curso rápido por correspondencia y ahora soy cirujano del alma está Hago como esas operaciones de oración que hace lo más correcto. Oye, guachito, opérame. ¿Eh? ¿Eh? Opérame. Sí, sí. Ah, mira, la verdad es que. Espera, no, no voy a dar la lata de poner triste, de hablar triste, de las cosas malas que pasaron. Sí, yo siempre he sido una, una postura que tengo mucha suerte, tanto con la gente con la que me relaciono como con el. ...por el momento en el que me pilló todo esto, que me pilló con pega, ¿cachai? Eh, también trabajando ahí con la gente con ella, me digo, muy bien, ¿cachai? Hemos estado en cosas, en proyecto. Y también, escucha, en lo personal, este año yo creo que, al igual que le pasó a mucha gente... ...también fue un momento como para evaluar muchas cosas que estaban pasando en mi vida, no terminé el 2019... Yendo a terapia y a partir 2020 yendo, siguiendo con la terapia, pero también como en línea Y fue como al principio súper raro, más para el terapeuta más que para mí Porque yo le decía, no, si estoy acostumbrado a hablar por gente así como por, en videoconferencia chulo, que ñoño ya, la Pero también fue una hueá bacán, una como para, como, no sé si de la palabra decir, ecualizar o ajustar elementos que quizá habían sido muy prevalecentes en mi persona Y que gracias a todo este tema de introspección y ¿cachai? de los mandalas y de, intentar, de intentar, eh, pues, Puedo ser mejor, ¿cachai? puedo ser mejor pues, así, ya, ya que no salí a trotar, ya que no salí a hacer ejercicio, ya que no salí a comer mejor Ya que no mejoré como dibujando, por lo menos puedo ser mejor persona, ¿cachai? y fue una buena inversión y fue bueno también ver que al principio yo no tomaba en cuenta que eso iba a ser algo positivo para mí pero el tiempo me ha demostrado más para bien que para mal que, que, que, que cuidarse uno mismo de esos aspectos de salud mental ¿cachai? de, de cortar cosas negativas de tu vida cortar eh, actitudes negativas de tu vida a la larga Solo te trae beneficio a ti, ¿sí? porque Bonito, na nadie, mira, nadie va por la vida buscando ser un conchito madre. Nadie va por la vida tratando de hacer un World banker. ¿sí? Esas cosas a veces Lo haces por no sé, por, por inercia, porque te que más crees que eres mejor y estoy justo viendo ahora que se está yendo la luz y me estoy oscureciendo ahora. Como nos que 5 minutos de show, nos quedan cinco minutos de show, buena. <risa> Así que justo ahora, en el momento más oscuro de toda esta transmisión, lo único que decir que hay es que puedo decir, con total certeza que hay, de que, sí, ¿verdad? invertir en uno mismo, eh, buscar crecer uno mismo, como tratar de mejorar como persona, siempre va a ser una persona que va a dar fruto, nunca va a estar de más, eh, sin importar lo poco que sea. Aunque sea, puta, aunque sea levantarse más temprano, acostarse más temprano, tratar de comer un poco mejor, tratar de ir. Bueno, hacer. Yo sé que para mucha gente, para mí, por ejemplo, fue muy difícil aceptar de que quizás ir a una terapia era el camino. Sí, pero, sí. puta, te... tenéis que llegar a ese punto y darte cuenta de que quizás sí tenéis problemas, quizás sí podéis solucionarlo, y quizás podéis salir de esa wea siendo la mejor persona. Sí. Ahora, obviamente, no sé si será el camino para todo el mundo pero por lo menos para mí yo siento que eso me entregó herramientas que quizás que, que, que fueron muy útiles durante todo lo que fue este año para que tanto como persona también como profesional este año me he visto enfrentado como a muchos proyectos, muchos retos no tanto por el hecho de trabajar de casa, que eso aparte ha sido una suerte muy grande de estar como entre comillas acostumbrado a trabajar de la casa y que este cambio de rutina haya no me haya eh, afectado mayormente pero de que de que me ha dado esas herramientas que para poder desenvolverme desenvolver mejor profesionalmente tanto en el estudio como con con, no sé, con, con gente en general ha sido como bacán estoy, me ha servido para conocer gente bacán, para relacionarme gente acá y es bien -e -e que hacer como esa introspección de como, ¿cómo estaba hace un año atrás, pero puta, el, el que yo era hace un año atrás, ¿no? definitivamente vale eh, eh, me quedo con el que soy ahora, pues, definitivamente. Es más bonito. Así que eso pues, ¿no? o sea, y, y, y aparte siempre la suerte que tengo, que el apoyo también. Tengo mucha suerte, que tengo el apoyo de mi familia, tengo mucha suerte que tengo el apoyo de mi pareja, que ahí, y que me han, han sido siempre un apoyo, un pilar. Entonces, valorar esas cosas siempre es una herramienta y una habilidad muy importante. Y nunca va a ser, nunca se va a repetir lo suficiente. Cada vez me vuelvo más de la luz oscura, pero bueno, <risa> pues, mira, me voy a poner de lado para que sea más sobre. Ponte de lado, vamos a ver que está hablando un alma, güey, por la luz que tiene tu. Mira, me voy, me voy yendo. Se va mimetizando Se va mimetizando Oye, antes, antes para que la gente cache Para que la gente cache lo que estábamos hablando antes Yo, yo había puesto el, el, la idea De que cuando el metal se sí, voy a, luz, me voy a la luz Eso, cuando el metal se oh. crea la luz natural no, no, no, no, no, no, no, no. Íbamos a cerrar el show Así no íbamos a dar ninguna, ninguna, ninguna excusa pues. Me cagó, pues, cuando tiene luz Ahí está. Tiene luz. Yeah. Y cuál era tu drama con la luz Entonces, weón? Pues, Okay. Oye, Para ¿cuál, ¿Cuál era tu drama con la luz, weón? Todavía no entiendo. Tenía el lugar ¿Qué te pasa? Es que lo que pasa es que ya me había sentado. ¿Ah? Estaba presionando a mí natural. <risa> ah, yeah. Prender la luz en ese momento, <risa> hasta que te atrás, era redundante. La comodidad. Estamos ¿eh? claro. claro. como... <risa> problemas del primer mundo, weón. Una me a levantar a prender la luz, weón. Qué paja, weón. <risa> Todavía. Claro, oye, saludito a todos okay. los que nos están viendo en el streaming. Muchas gracias por darse una vueltita. ¿Sí? Dejamos una encuesta indicando cómo estuvo su 2020 y la mayoría de la gente está respondiendo que estuvo inesperadamente mejor de lo que esperaba. Yo puse eso. Sí, también puse lo mismo. Yo voté. Así que, bueno. Por mi parte, sí, por, por, por mi parte fue un año con hartos altibajos. Pensaba que justamente iba a ser un año que podría estar más tiempo en casa, dicho y hecho. <risa> <risa> a acertada la predicción dije ¿Cómo? ah sí este va a, ser, va a ser un niño que voy a estar más calmado quizás quedarme en casita un poquito más es como pedirle un deseo a un genio ¿Sí? claro te cagó, ¿no? te cagó el culeado te cagó ¿Sí? Claro, como la, la mano o sea? del mono claro como la mano del mono <risa> <risa> <risa> fue el dedo más largo que pudo tirar bajo la mano entera cago gaté tres deseos solo esa petición. Los sí. Uh, sí, y bueno, varios proyectos se cancelaron Entre ellos el de la radio Que más que cancelado fue que Derechamente nos, nosotros como directiva Decidimos justamente de, En vez de estar viendo la posibilidad eh, Derechamente No arriesgar a nadie del equipo Sé, sé que esta decisión afectó a muchos y también tanto a nosotros, pero principalmente a, a José a Machi, que le mandamos un saludito porque en, en, en gran parte eh, hacer radio es su vida y sí, sí y a él le golpeó más sobre todo que habíamos armado el, el espacio, nos habíamos cambiado de lugar en febrero y lo íbamos a inaugurar y justo el fin de semana que íbamos a indicar que íbamos a iniciar transmisiones surgió el tema del aviso de que eh, estaban cerrando estaban decretando llegó, cuarentena llegó el, cuico, llegó el cuico con el virus ah, sí sí de ahí, de ahí todo para abajo que entre ver si es que sobrevivíamos lo, lo, tiramos una proyección de tres meses para saber si es que eh, la pandemia se, se, se podía arreglar desaparecía antes o no y dicho y eso no fue así así que tuvimos que cerrar el lugar eh, entregarlo, lamentablemente también por parte mía el proyecto donde yo estaba antes se había acabado y estuve dos meses sin proyecto, sin asignación. Estaba, estaba desesperado porque al inicio eh, de la pandemia, por lo menos de marzo a mayo, eh, más que unas vacaciones para mí fue un periodo que pude descansar un periodo de que por lo menos el proyecto ya, ya se había finalizado el grueso y quedaba en detalle, entonces podía estar eh, revisando algunas cosas, viendo cursos. Eh, por lo menos por, por temas laborales yo debo estar haciendo cursos, así que sí. eh, fue un periodo que pude justamente ponerme día, revisar las cosas, pero de ahí junio fue nefasto, junio-julio. Principalmente porque como estaba sin proyectos. Eh, lamentablemente es un periodo que no puedo estar haciendo nada más que estudiar o eh, estar sacando a, apoyo con el resto de las personas, pero justamente era un periodo que la mayoría se estaba quedando sin proyecto, y eso significa que posiblemente me había, podía quedarme fuera de, de la pega. Sí. Claro. Fue un periodo bastante crudo en ese sentido y viendo dónde podían cansarme, viendo las posibilidades... De, también los proyectos se estaban cancelando por el tema de que entre, después del estallido y pandemia varios se quedaron sin, sin ninguna posibilidad sí, igual, por suerte igual eh, por parte de la pega todas las cosas las podía ver en casa porque mi pega justamente puedo trabajar desde casa sin problemas y ya en agosto finalmente pude subirme a un proyecto el cual debo decir que eh, fue, ha sido un reto porque es una de las áreas que más odio pero que necesariamente tenía que afrontarla que es justamente dar soporte oh, so soport soporte qué. al cliente Baja, conches, mi madre. entonces son cosas que a mí no me gusta ver pero lamentablemente hay que verlas. Sí, hay pues, <risa> que no. Ahí puedo sacar, eh, a, por lo menos para ver el lado bueno, puedo empezar a sacar, a reducir o intentar sacar un poco más de experiencia en las habilidades blandas, que era una de las cosas que me estaban reclamando que tenía que destacar sí o sí. Y para mí <risa> estar en los ¿Era proyectos plan, era como lo que menos lo quiero, <risa> y, y, y, <risa> interactuar con las personas. Que me basta y me sobra con los proyectos que tengo afuera. Después, cachaste que al... al... A los clientes no los podía ir a latigar, güey. ¡Claro! que, yo la cagada? Que va a la cagada? No puedo pegarle a los clientes, no. Ah, <risa> no, dijo... ¿Por qué ya no puedo ser jefe? ¿Por qué ya no puedo tenerla? No sé? Debo contenerme. Debo contenerme. claro Debo contenerme. poderlo detenerme. Así que... Eh, pude justamente empezar a... A soltar las labias por escrito Sí, fue duro porque Como soy parte de un equipo global De repente tengo reuniones Entre 7 y 8 de la mañana Y otra vez a las 2 de la mañana Porque tengo que interactuar con la gente Al otro lado del mundo Pero dentro de todo eh, Igual me sirvió Bastante para reenfocar mis esfuerzos en, en otras situaciones En otras cosas que no podía buscarlas y entre ellos también me empezó a generar un poco de tiempo libre. Tiempo libre que lo ocupamos inicialmente para descansar, para aliviar un poco del bajón que tuve durante los meses de junio-julio, porque sí me afectó bastante anímicamente. Y ya en agosto, septiembre, octubre, en octubre, con la Fuani, que ahí le mando saluditos. Eh, la sí. Eh, empezamos a retomar un proyecto que teníamos bastante abandonado que era justamente el streaming de videojuegos. Nos empezaron a llegar muchos videojuegos eh, porque están con la fecha de lanzamiento, que se venían y entre medio de, de todo nos llegó un equipo, el cual justamente lo estoy ocupando para streaming, que era para reseña y desde que nos pasaron el equipo han pasado seis meses y no nos han reclamado nada. Así como, oye, se, se, se nos quedó un lugar de inventario. ¡Ay! No, tampoco hemos dicho nada. No, no, no hemos sido <risa> tan ingenuos. No. Claro, tal, está, bien, está, bien, está bien. Pero sí nos sirvió bastante para justamente empezar a hacer streaming y empezamos realizando, catando juegos. Que dedicamos unos minutos a justamente probar juegos. Entre los títulos que nos llegaban para reseñas y otras cosas. Eh, lo realizamos una vez a la semana. Pero entre tanta oferta de juegos que no estaban llegando para realizar reseñas, tuvimos que eh, darle un día más. Lo estamos realizando los martes y jueves. Y ahora en diciembre como que se alivió un poco la cosa y decidimos que así o sí vamos a seguir con el ritmo de estar eh, por lo menos un par de horas jugando algunos títulos. Que entre ellos en eh, el Epic Games Zone estuvieron liberando varios eh, jueguitos y lo aprovechamos para aumentar un poquito más el catálogo. Y también lo, vamos a aprovechar el espacio para eh, realizar streamings de los títulos que justamente nos llegan para reseña. Ya de forma más oficial para incluirlo dentro de los artículos. Bueno, sí. Y aparte de eso, fue un poquito más motivante para cambiar el, el layout y planificar cosas para la página. que Gracias a la radio, como tuvimos que destinar eh, varios esfuerzos en levantar la radio y por lo menos hasta antes de la pandemia eh, se, ya podía subsistir un poquito más solo. Eh, habíamos dejado un poquito de lado la página y ya con todo este tema de la pandemia volcar todo el esfuerzo para volver a recuperar la página, nos dejó bastante motivados para eh, eh, hacer nuevos lineamientos para este año y quizás cambiar el diseño de la página que también lleva muchos años sin, sin darle una manito nos eh, empezaron a llegar también propuestas de trabajo por parte de la página Haciendo campaña y demás y pudimos finalizar una y ahora estamos continuando con otra. Okay, okay. Eh, así que por ese lado, eh, justamente dentro de lo peor que pudo pasar de la pandemia, también empezamos a sacar cosas que eh, hace tiempo atrás o teníamos abandonado o no estaban resultando y que ahora sí se dan las condiciones para que pudieran resultar. Sí, en el fondo la cuestión no es ni mala ni buena, es como uno la quiere terminar viendo. Es justamente, claro. la, la, la frase que, que más Poder se dice de, de, de, de las crisis surgen las oportunidades sí, Crisis significa oportunidad, de hecho Claro Es cosa de uno tomarla no, finalmente Claro, o sea, y aplica la vida en general En el fondo, si tú salís pensando que el mundo te quiere hacer mierda Puta, tu vida va a ser obviamente una va bien lúgubre Pero si tú salís pensando en que podía aportar algo a la vida de alguien puta, Obviamente vaya a empezar a cambiar un poco No solo tu vida, sino que la vida de gran parte del resto Todas las cosas son nomás, lo, lo, mm. lo demás se lo damos nosotros, ¿sabes? nos corresponde a nosotros. Eso. Claro, pero bonito, puta. Me alegro, a caleta, por ti, patito. Eh. Como sí, tú sabes, totalmente. yo creo que todos pasamos por un momento bien, bien oscuro. Sí. Ahora mirando para atrás, uno dice, como puta, ojalá tener el, el, la mitad del ánimo que tengo ahora para que ese momento no hubiese sido tan malo. Pero si ese momento no hubiese sido tan malo, puta, ahora no estaríamos como estamos. ¿también? que sí. Claro, justamente la, el tema de la pandemia sacó lo peor de, de uno Porque aparte de que uno no podía salir, no podía encontrarse con la gente Había un bombardeo de noticias alrededor Lo seguimos teniendo, pero ya por lo menos generamos un poco de anticuerpo O por lo menos ya filtramos Pero antes como teníamos la necesidad de saber todo Siento que nos saturamos de información de lo que estaba pasando en todo el mundo Sí, yo me acuerdo claro que, que me despertaba bien. me despertaba en la mañana y lo primero que veía era cuántos casos nuevos había y después como... sí no ese ese tema de dos meses revisando los números no... sí y, y un mes no sé después si me pregunté pero solo. por qué pero por qué lo veo por qué lo hago por qué lo veo ¿cachai? como que me había formado una rutina ¿cachai? como buscando una solución que claramente no iba a encontrar ahí ¿cachai? entonces al final después era como ya cuántos más? ya sí lo obviamente va a seguir subiendo no Hay que cuidarnos para que no sea mucho nomás como que los números te dan una forma de, de, una forma concreta de ver cómo está creciendo esta hueá porque, puta, incluso en el tiempo de internet en el que estamos viviendo, donde está todo súper conectado o sea, y hay todo este acceso a la información, vivíamos todos súper eh, aislados, o sea, más allá de las conexiones que tú tenías, ahí, no sé, pues, entre familia, entre amigos, entre compañías de trabajo. Eh, que, que también hoy en día sigue siendo un problema, eh, estáis súper aislados de, por ejemplo, no sé, por la gente que sí está pasando por este tema de contagio, que sí ya tiene un familiar que, que tuvo que pasar por respirador, ¿cachai? que Split sí, tuvo que pasar por la cuarentena, y, y, y lo sientes ajeno. Si, te, si no tienes ese concepto de la empatía desarrollado, del, del tema de decir, puta, estoy haciendo esto, el bien de todos sí. eh, te hace súper complicado decir, puta, para qué me voy a usar mascarilla? ¿cuál es el punto? esta tamaño existe? Y entonces empezás a caer en otras cosas ¿cachai? Mm. A, a a desensibilizarte del tema, porque tú decís ha pasado todo este tiempo esta cuestión a mí todavía no me ha afectado, entonces ¿para qué me voy a molestar? Sí. Eh, imagínate que yo, yo personalmente estado encerrado todos estos meses ¿sí? más, más, tanto por el trabajo porque no tengo que ir a algún lugar a trabajar sí. y también por un tema de que, que puedo darme el espacio para no tener que salir sí. más que por ejemplo no sé puedo haber ido a ver a mis viejos en su momento ¿sí? pero por ejemplo al inicio de la pandemia al inicio todo lo que fueron todas estas esta, esta cuarentenas eh, Tener toda esa información, de que las personas se pueden contagiar de cualquier lado Y mi viejo... Bueno, mi viejo tiene 75, y mi vieja tiene 70 Entonces, yo estuve en una situación Yo estuve, no te miento, yo estuve en una situación donde Tenía muchísimo miedo De que por alguna situación, mis papás se contagiaran Y chao Y ahí las perdía ¿Cachai? Por la forma, porque lamentablemente yo en mi curiosidad y en buscar y en saber también empezaba a buscar cómo funciona esta weá, ¿Cómo, cómo se manifiesta, cómo se... Y entre más saber, ¿cachai? Y más caer como en este agujero de conejo, ¿cachai? Más miedo vaya agarrando. ¿cachai? Entonces es una desesperación que te, que, que te va consumiendo. Y, y, es, y es terrible, es terrible porque de repente estar en un año como 2019 donde estamos peleando por cambiar Chile cambiaron el 2020 donde literalmente estamos luchando por nuestra sobrevivencia no, Esto es donde hay una, una presión. Presión. y imagínate, y, y, y cómo es la historia que pasé todo el 2020 encerrado y ahora el 2020 estuve muy cerca de haber estado contagiado Mira. Una, que, como que un contacto cercano se tuvo que hacer el PCR porque había una sospecha que pudiera estar contagiado y por suerte no lo estuvo si no, imagínate que me hubiera perdido todas las fiestas no, sí. no hubiera podido pasarle la Navidad con mi Con mi familia pues, tío, Como Entonces, el ruido, tomando en eh... cuenta que estuviste todo el año haciendo la hueá para evitarlo güey. Imagínate, pues yeah. yo, yo, yo hablaba con mi pareja y yo le decía Imagínate cómo fue el año pasado, el Año Nuevo Que nosotros nos juntamos y fuimos a Plaza de Dignidad Estábamos ahí con los fuegos artificiales, cantando el ending de que con... Estábamos con Pokeru, bueno fuimos con Pokeru Caminando hasta Plaza Dignidad y llegamos ahí justo cuando estaba sonando el Ending de Evangelion. Y nosotros oímos: Oh, my word, esta wea es maravillosa, cambio chile, bravo, todos los. Y este año, el año nuevo, fue desde la pieza a costaditos jugando Animal Crossing. Sí, Oye, un detallazo, yo nunca había visto tanto fuego artificial como este año, güey. Es sí. sí, por el pico, es por pico, Eso escuché también, que allá estaba la cara por... fuegos artificiales. Sí. Primera Pero, vez que yo, se yo descentralizaron sacado sacado. los fuegos artificiales. Weón se acabó el monopolio de los fuegos artificiales? Sí. Wey, pico. yo miraba hasta como las 3 ¿Qué? de la mañana, weón no, tirando no. fuego artificiales y yo estaba como... Hmm. ¿Sabes que Yo miro por la ventana, yo miro por la ventana y justo tengo vista como todo lo que hace a Santiago Oriente, acá en Santiago César. Siempre. Tú veis como de. de tú miráis hacia la derecha con la ventana y veis todo para el sur, explosiones, pa, pa, pa. Cada uno pegado en las explosión más grandes ¿cachai? Pero tú veis hacia el oriente y nada, nada, ¿cheche? Entonces oh, yo decía, vale, es una weá súper contestataria contra. Escucha? es una weá súper contestataria contra todo lo que ha sido el manejo, no vamos a decir ni bueno ni malo, el cómo se ha manejado a nivel gubernamental toda esta explosión. Y, y, y te queda para decir que al final todo el esfuerzo que se ha hecho y todos los logros que se han logrado de la redundancia, han sido por la iniciativa de esas personas ¿cachai? desde sus casas, de sus círculos cercanos que se han tomado esta hueá a pecho y han salido ¿cachai? a tomar los resguardos necesarios, porque ¿cachai? todo todo todo se reduce a que si tú cuidás de tu entorno cercano Mira, alguien cercano de las personas que están a tu alrededor, y esta weá funciona o se va hasta uno que, claro. que anda en la micro tosiendo que venga de afuera con, no sé, pues contagiado, el contagio de y se contagia todo ¿no? que fue como partió todo esto al final, un efecto sí. en cadena sí, sí, de sí. justamente un tema uno de los temas puedo... de, de la globalización es que una de las sí, se falla sí, y completamente te destroza todo Sí, claro. Bueno, a mí me tocó contagiarme Yo, la verdad Me contagié como por ahí por Por a, abril Terminando abril Y fue raro, la verdad Porque me empecé a hacer filmar, me empecé a hacer filmar. Y, claro Era como, hoy capaz que tengo esta cuestión Llamé, tenía los síntomas Y, claro, el acá el gobierno había Habilitado un teléfono como de emergencias para llamar Y, la buena la buena. claro eh, bueno, de partida estaba medio saturado, pero llamé, dije, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo fiebre, tengo tos, estoy que así como, hace dos días así, eh, me dijeron, ya, te vamos a contactar en las próximas 24 horas y te van a ir a hacer un test, a tu casa, gratis, yeah. y no pasó ni una web, no, <risa> no, no me, no me volvieron a contactar ni por correo ni por teléfono, no me vinieron a ver, ni una wea. O sea, pone solo para dejar una voz en la puerta. Se murió ya. Ya lo hizo el diablo. Me suena conocida esa claro. historia por estos lugares bueno. ¿Sí te pasó algo parecido? No, que aquí pasó lo mismo. Creo que en casi toda Latinoamérica pasó algo similar. Que por ser la, la, la punta de la cola de, de, de, de la globalización, eh, todo se maneja para salvarse cada uno nomás. Finalmente, sí, el individualismo sí. en, su, en su top. Sí, me sentía, me, me acuerdo que me sentía súper mal. Más que nada, la, como la fiebre y el, y el dolor de cuerpo, eso era como lo que más me dolía. Y al final nunca, nunca pude agachar si es que lo tuve o no, porque... Claro, tuve todos los síntomas, pero nunca me vinieron a testear. Uh -huh. Y la verdad es que haberme ido a testear era algo súper difícil, así como por la mía. Un práctico. Y bueno, tú nos pasó un par de veces con la DAI, que después, cuando ya se podía salir, pasamos por afuera a un hospital, y onda, estaban así. Pasamos afuera y estábamos espantados porque claro, estaban con un camión metiendo tanques de oxígeno al hospital y era como bueno ¡Oh, no me no vengo a meter esta cuestión así como a testearme ahora porque no y ahí ni por si acaso. Podría haber entrado sano y haber salido contagiado. Además, sí, todo, todo el rato. Por suerte acá mi suegra y mi, mi pareja no se contagiaron, que son las personas sí. con las que vivo. Y la verdad es que no sé cómo no se contagiaron O capaz que se contagiaron pero fueron asintomáticas O le dio así muy leve Pero no sé cómo fue <risa> Que finalmente eso es lo malo del virus No, no sabes cómo te va a pegar Si, si sí, te va a afectar, bueno. si no te va a afectar Porque a cada uno le da de distintas formas Y mis parientes, por ejemplo, que ahora nos reunimos por las fiestas eh, Me decían de que posiblemente ellos se contagiaron porque llegaron a sentirse mal, pero se le manifestó de una forma sumamente distinta porque uno le dio trombosis. Le dio trombo sí, le dio trombosis y. y, y dijo, no, si sí, es uno de los efectos que tiene. Y mi madre se quedó un poco bajoneada, pero no le pegó. Y viven juntos con, con, con mi barato y, y decían, no, ver, al otro le pegó con un cuático, mi mamá. Nada, se sentía mal no bueno, hay que, hay que tener en cuenta igual que para la época en la que llegó acá, a Latinoamérica, tanto a Perú como a Chile, porque llegó casi al mismo tiempo, no teníamos idea de ni una weá. No, <ríe> sí, no sabemos ni los síntomas. No ni los... Hablando, hablando en puramente chileno no teníamos idea de ni una wea, porque básicamente era como, ok, no teníamos idea de cómo protegernos de la cuestión, no teníamos idea de qué teníamos que hacer, no teníamos idea de cómo se veía, no teníamos idea de... Digamos de cuáles eran los síntomas, de cuáles eran las reacciones, de cómo nos contagiamos, de cómo lo podíamos prevenir Lo único que sabíamos era que básicamente la solución era encerrarse Que fue lo que pasó, y después fue como oh, ya, hay que empezar a lavarse las manos La cuestión no explota, sino que queda en la superficie, entonces hay que tener cuidado de lavarse las manos, de no tocar cuestiones Pero eso fue, como que esa información se fue dando durante el año en el fondo, no, no claro, era como sí. pre cuarentena, pre, como llegaba una cuarentena sin saber nada. ¿eh? Yo siempre me voy a acordar el hecho de que todo lo que pasó con el papel confort que fue. ¿Sí? es como el símbolo de toda la, la, la desinformación porque había que hacer un verdadero trabajo investigativo para entender por qué o de a dónde salió ese tema de que el papel confort se iba a a acabar en el mundo y obviamente um, yo yo interactuando con comunidad en Estados Unidos, está ahí lo sé, por y cosas así, diciendo, "Ah, gringo estúpido." <risa> mira, todo con y Off, to table, la gente saliendo con pallets de confort que está y acá. Ahí y es como yo. ¿Por qué, ¿cachai? Yo, yo creo que el, el publicista, guan, que se le ocurrió a esa guan, ahora tiene un yate culiado y está recorriendo el mundo. Es <ríe> millonario. Ese weón sí, es millonario. Ese empleado lo hizo. Sí, Pero, sí, acá tengo una sí, idea, weón, tengo una idea. Vamos a decir que, el es que, que por ahí surgieron rumores que los confortes eh, los producían en China y con el tema de la pandemia se iban a acabar más rápido, no iban a estar disponibles. Ah, el virus, el virus tal, nace supuestamente en China, cierto en Wuhan, es como, voy a comprar todos los chinos con Chitumán y lo voy a agarrar, porque no quiero que me contagie el virus. Y es como, pero sí, acuérdate Chitumán, que presento, ¿eh? no y todas las anécdotas que, que surgieron en base al desconocimiento de existía. partiendo por todo lo que fue, cuando la gente empezó a cachar que, que todo, eso, eh, todo revolvía en torno a... Eh, Desinfección, higiene Mascarilla, las tres primeras weas que está Pero las mascarillas Los desinfectantes, los Lysus lo, y, lo, y el alcohol gel Artículos de primera necesidad Así como una, La gente en las ferias Vendiendo alcohol gel era, No sé qué era más peligroso ¿Vos se iba a comprar esos a nuca <risa> de tu nieto? Era un riesgo la gente está después de tomar de su gente que va con alcohol puro en las manos claro. y, y, y era, era terrible porque aparte por ejemplo vimos todo el chanterío y todo bueno veníamos del 2001 hablando de que hay que destruir toda esta cultura de mercado de individualista este individualista y tuve que hasta el sé! No ¡Ah! censuró el gobierno, no se censuró el gobierno. Sí. Ahí, ahí sí, tu, tu, tu, tuve una pequeña caída con, con el disco, pero ahora ya volvió. Ya, no, pero fal... mira, lo que te decir hasta el año pasado todavía íbamos a tenerlo en la palusa. Sí, pues. ¿Cachai? Hasta ¡Gradura! el último momento todavía íbamos a tenerlo en la palusa y ya están viendo mascarillas con florcitas. A 10 lucas. lo de la ah. palusa. Si el mío no dice metálica yo no voy. <risa> No, yo bueno, ese que fue, de todo el mundo quería que se, por varias razones, no solamente por el tema de la pandemia, pero el festival de viñas, por El festival de viñas no se tendría que haber dado. Y bueno, al final terminó siendo igual. Claro, pero este año ya ya no fue. Este año ya está Gracias. muerto. Okay. Y es el inicio del fin también. Sí. sí está Así bien, que... son, son cosas que tienen que o, o adaptarse o, o, dar, o morir nomás porque en el fondo está ahí... Y lo que pasa en el festival de Viña una acá es más ridícula, porque qué la hueá se llama? o sea, ¿por porque hacen eh, concursos del, de de folclore, cachai? si se si sabe que nadie va a ver esa hueá cachai, una hueá como que me parece hasta falta de respeto para la gente que, que participa sí. eh, eh, son, son tradiciones que se vienen a bueno, es que eso va también de todo el tema y también que quedó expuesto durante este momento de claro. todo el status quo que veníamos arrastrando durante tanto tiempo, ¿cachai? Donde, no sé, por las desigualdades también se vieron súper exacerbadas Por gente que tenía que comer en ollas comunes, ¿cachai? Gente que... Por un lado tenéis gente que hablando que, pucha, que estaba la que ordenar comida todos los días, ¿cachai? Y, y, y quedarse en sus casas versus, no sé, pues... El papá de la pega que quedó sin trabajo y aún así tenía que ir a todos los días golpear puertas, cachai, para llevar un pan para la casa si por eso yo te digo, uno uno, cachai, que ha tenido que ver esta hueá desde este lado, sabe que ha tenido la suerte el privilegio de poder tener una fuente de ingreso cachai, que te permita subsistir de una forma tranquila ¿cachai? Sí, claro. porque mucha gente bueno, mucha gente, no sé, por, bueno, la industria creativa fue la primera en morir. Max contaba ¿sabes? que tú, la, la crisis que tuviste porque ya no podías tener como show en vivo y cosas así. Bueno, la industria creativa fue la primera en morir. Porque fue lo primero que la gente descartó. Eh, entonces... Pero, pero, pero más, en, más, en la, la, más en la construcción, no tanto en el consumo. Porque, porque tú, el consumo de Netflix y de videojuegos y todas esas cuestiones como que estaba por las nubes todavía. Pero, pero ponte tú, oh, wow. Spotify y las redes de stream está súper bajo está súper, súper bajo Claro, porque... Spotify tuvo que lanzar una campaña de publicidad porque si no se iba, si no quebraba la web. Sí. De hecho, a nosotros ca... nos llegó un mensaje, weón, bueno, estaba la cagada, así que sí. vamos a hacer esta, wea. Sí. Sí. Como, es, claro, mira, es que lo que pasó es que mucha gente... Hace consumo de pocas de, de audios porque va de camino a la pega, porque va después se vuelve claro. a la casa. Eh, es algo que sirve para distenderse mientras hace el trabajo, pero estando en la casa, tus prioridades pasan a ser otras. Tu foco de entretenimiento también pasa a ser algo distinto porque tienes la comodidad o la o... no más que comodidad, tienes la disponibilidad. De optar, por ejemplo, a ver series, a ver eh, películas, mientras haces tu trabajo, algo que en el trabajo no lo haces porque desea eh, aprovechar el ancho de banda del celular o derechamente volcarte a los videojuegos porque tienes la opción mientras haces tu pega, mientras no estás en reuniones, ah, yo aprovecho. Entonces, claro, las prioridades auditivas pasaron a ser otras. Pasó, pasó mucho o sea, de que igual, Spotify tenía esa dependencia de, de, laboral porque la gente lo aprovechaba con las suscripciones y más porque era un medio para eh, olvidarse de que estaba en el trayecto Sí no. Piensa no. que mucha gente hoy en día, claro la, la gente va y le ha lado o a la gente que estuvo trabajando en los hospitales o a la gente que estuvo trabajando en los servicios pues, independiente de que tan válido de estar como aplaudiendo más que dar un apoyo concreto Sí. pero por ejemplo yo no puedo imaginarme a mí mismo en mi etapa escolar extrapolado a lo que fue este año y tratando de tomar clases en línea siendo que por ejemplo yo tuve computadora hasta como no sé muy entrado en la universidad porque, eh, eh, mucha gente como subestimó completamente la, la infraestructura que existe a nivel país como por ejemplo de, de internet y piensa cuánta gente, por ejemplo, tuvo que dar sus defensas de tesis por, por internet Sus clases diarias por internet, los profesores, los profesores. Ver, Conozco gente que fue profe, pero profe de colegio y cosas así ¿eh? Que terminaron he hecho bolsa Porque la carga de trabajo que implicaba, ¿cachai? que tú, eh, tenías que hacerlo todo Sí, tenías que reinventar ¿No? Y tenéis que reinventar todo, Eso era como todo sí. estaba en tu... Y, no, y, no exist... y aparte, toda esta hueá que no existía antes, de este trabajo de toda la gente que se tuvo que, entre comillas, capacitar para trabajar desde la casa, que, no por ejemplo, todo el mundo claro, todo el mundo de su huevía dice, ay, oh, ahora ya no, no tenés que trabajar en pijama, ¿sabes? ahora me tenés que estar trabajando como, no huean. Anda, nosotros que, yo por lo menos que yo tengo la suerte, que no tengo hijos, y sé que tengo suficiente libertad para moverme en mi vida solo puedo imaginar lo que tiene que ser para alguien que está trabajando y aparte tienes que cuidar un cabrón chico y aparte, no sé, tienes que cuidar, no sé, pues... tú, que como le pasa a mucha gente, tienes que vivir con una persona adulta mayor y aparte tienes que hacerte cargo de eso entonces y aparte, tenis, y aparte el trabajo te exige hasta que tú te mantengáis a un ritmo que sea igual o mayor incluso del que tenías antes cuando tenías que ir a una oficina no tenéis que ir un puesto de trabajo. Entonces. Oye, pero igual, creo, creo que nos hemos ido un poco en la volada. Sí, sí. sí. sí. sí. Cambie el nombre esta guaya Ya, no te guayana. Sí. sí, no fue, no fue un cero. Bueno. Sí, pasó a ser ñoñerancia cero. Hablando no sé, sobre el, en el, en el, el caso. Caso. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Oye, eh, aprovechamos de revisar la encuesta que nosotros realizamos de cómo estuvo su 2020 y ah, ah, avasalladamente la mayoría fue mejor de lo que esperaba. Sí, creo que es, es, eso se afirmó un poquito ahora más en el último tiempo del año. ¿sí? No fue tan terrible por, por lo menos para las personas que tuvimos la suerte la de contar digamos, tanto con apoyo económico como con, con pegas resume todo y, salud. Y, tener, y tener tu espacio, ¿cachai? Ponte tú, yo me imagino, en, si estaba muy cepillado viviendo con mi familia, con mi mamá y mi hermano, yo creo que hubiese sido terrible. No. Hubiese sido y no porque no los quieran ni nada, es porque en verdad somos personas bien fuertes e intensas los tres, entonces como tratar de ir los tres en un contexto así obligados a estar ahí, hubiese sido terrible. Mm. Terrible, terrible. Así que yo agradezco así, pero al pulento, güey, por haber tenido mi espacio y aquí estar con la persona que amo porque si no, uff yo creo que tendría un poco menos o si no, los dos, weón, de una no sé <risa> <risa> ¿Eh? no, weón, te juro que no es la falla, weón. bueno eh, porque ya tenemos que hablar un poquito de música eh, no. <risa> <sí>. <risa> no no, no, si no, no hablar de no, corte eh. <risa> la mea tengo que, que no sí. a <risa> no, me corté la güey aquí <risa> La vacuna, la vacuna. La vacuna. La El 5G. Sí. ¿El 5G? No, deseo consultarte a ti, Max, y a ti, Tenecan. Eh, a nivel de producción, sé que este año aprovecharon eh, lo mejor posible para seguir sacando música. ¿Cómo estuvieron en ese sentido? Dale, Tenecan. Oh, estuvo bien intenso porque la verdad es que si bien no cambié tanto eh, el esquema, digamos, mi rutina, cambié un poco el enfoque. Porque quería este año aprovecharlo al máximo para poder mejorar lo que estaba haciendo. Y tratar de no, no morir en el vórtice de la. digamos, de.. de la procrastinación, porque cuando empezó esta cuestión en marzo era como. tiempo libre. ¿Cachai? Y el, el poder manejar tanto tiempo libre y poder darte tu, tu espacio como de trabajo, de ya, de tal hora de tal hora voy a trabajar, y tal día voy a hacer tal cosa, y tal día voy a publicar, y tal día voy a grabar video, y tal día voy a publicar el video, y tal día voy a hacer publicidad, y tal día. Poder mezclar todo eso fue complejo al principio, por eso comentaba antes que yo creo que empecé alrededor de mayo recién a poder ponerme las pilas con cosas para subir y este tipo de cosas. Eh, sobre el tipo de... sobre la producción ya más netamente, eh, siento que mejoré Caleta en el sentido de que como que estuve más abierto este año a, a, digamos, a otras opiniones de amigos con los que nos estuvimos apoyando todo el año, que fue con la gente que hicimos Niño Party, ¿cachai? Con el pato, con Justi, con los que estuvimos ahí bien aperrados todos como apoyándonos entre nosotros y empecé también a mandar temas, así como, oye, te gusta cómo suena esto, oye, te gusta cómo suena esto otro, oye, qué, qué opináis de este arreglo, qué opináis de... Y, y un poco me amarré de, de, de ese feedback para tratar de empezar a mejorar mi pega, y creo que eso fue súper positivo y me ayudó mucho a mejorar como músico, como arreglador, como productor, como todo. Así que eso, yo la verdad es que lo valoro un montón, ese apoyo que tuvimos como escena eh, en, en común para poder apoyarnos en el año, digamos, y hacer cosas. Así que estuvo muy bacano en ese sentido y lo agradezco que Dale, Sí, fue tú. divertido cuando cuando nos, nos hicimos la ñuño parte con el que igual colaboramos salieron cosas divertidas ver el, los videos del Tenecan este que hizo con la chica, Juan, bueno, yo qué fascinado qué fascinado, como que igual te mandaste un un gran crescendo en lo que significa la producción, sobre todo visual. Yo me atrevo a decir un poco más lo visual que lo auditivo, porque lo auditivo yo nunca he encontrado muchas, muchas dramas. Pero yeah. lo visual, digamos, audiovisual, encuentro pues que te mandaste un salto brillo, como que le empezaste a meter un poco más de, más así como más de, de cabeza a hacer la y esa oa se nota. Yo por lo menos la noto caleta y es bacán por el, el video del... ¿Cuál fue el que hiciste el... De de el Don Hicón? Hicón. Creo que era, ¿o no? No, pero aparte del... ¿te o de el del, del, del tema del castillo. Esa weá, o sea, el tema del castillo también, pues con el que hiciste con el pianista, weá. Yo te juro, yo, te juro que yo lo escucho cuando salgo, weá. Y como oh, introculea buena, weá. Como, mal de hecho, me salió en uno de los más escuchados en mi top, en mi top de, de, de Spotify de este uh, año. Te le iba a mandar después. De después ah, de, de ser... oh. oye, yo no lo que sé, no lo no. hacer el, el top de Spotify. porque tenía miedo de lo que podía salir, weá. <risa> la canción que más escuchaste durante este 2020, va a ¿no? Okay. fue el podcast ahí, un podcast, la canción que más escuchaste fue un podcast no, es bueno y lo que, lo que corresponde a mi lado musical con Justin fue, fue un, un poco de todo, yo creo que nuestro estilo de trabajo siempre ha sido súper disciplinado, en lo que nos quedamos un poco cortos, yo siento este año fue con los videos como, con videos un poquito más originales que nos pasó también en la año Party, pero apuntando como a, a lo que es como reinventarse, ¿cachai? Y entendiendo el contexto que, que tuvimos, porque para nosotros, como les, di, les decía, nuestro 60% del ingreso eran Tocata y no era mal ingreso tampoco, entonces igual era un estilo de vida más o menos eh, acostumbrado a un, a un piso, por lo menos, ¿cachai? A un lujo. No, no. A, no, no sé si tú, Bueno, lujito había pero, pero. no No, no, no tenemos ni auto. En, 2, en 4, vez de Coca en vez de Fruna, en vez de Fruna, sabor Coca-Cola, pasamos a Coca-Cola. Así, una wea así. Claro. Una, un, eso más o menos fue como el. Cero, Coca pero cero. Yo. Claro, Coca cero, que si Pues Tyler. <risa> y la cosa es que, bueno, sin ese ingreso tuvimos que empezar a hacer toda la reinvención que estuvo tan de moda esa palabra hace, hace ¿no? O sea, este año en general. Y empezamos bueno, a hacer los los lives y, y ahí nos fue bastante bien porque si bien no teníamos un, un gran cúmulo de gente, teníamos nuestras 30 personas que nos veían siempre y que eran personas que nos apoyaban monetariamente, ¿cachai? Y, y nosotros lo terminamos haciendo por ellos, ¿cachai? por eso hicimos como la tradición de, de hacer lives y yo creo que esa cuestión se va a quedar en la postería y ¿Cómo se llama esto? Claro, en temas de video, como nuestro fuerte era los videos de Tocata, ¿cachai? Que nosotros somos la banda de GEMES que toca en vivo, ¿cachai? Ese es nuestra, nuestro nuestro motivo de, de los videos así como en YouTube, por lo menos. Nosotros partimos así y, y queríamos destacarnos por eso. Por eso, en general, los videos que eran como en casa, eran un poquito más estándar y no tan como producidos. No sé, como los del Pato, de repente ahora como el Ténican, como los que estaba sacando, ¿cachai? Y, y bueno, a, a, Salieron hartas cosas, bueno, sacamos dos discos en, en pandemia, sacamos dos discos, uno que fue el From Just to Joy, que era un disco como más chill, así, más, más lane y el, el, el discaso, que, que, que está mal que yo lo diga así, pero el discaso que sacamos, que a mí me encanta, yo lo estoy escuchando, de hecho ahora que estamos haciendo el podcast, que es el With Everyone's sport que es un, un disco que hicimos con ayuda de los Patriots de los patreons y miembros de youtube ellos eh, se donaron ahí con, con luquita güey bueno, dijeron hermano yo quiero este tema este tema este tema salieron 12 temas elegidos por los cabros güey bueno. bueno y qué mejor público que, que o sea qué mejor idea que tu público elija los temas que son gente que sabe lo que quiere también bueno, claro. y nos mandamos una volada más media trapera media psicodélica con mucho efecto bueno, el, el, el bajo como instrumento solista ¿cachai? fue increíble que yo lo yo escucho y lo considero una, una obra maravillosa, siento que una de las cosas lindas que sacó esta pandemia en cuanto musical fuimos nosotros con ese disco, me atrevo a decir que fuimos nosotros con ese disco, porque en verdad bueno, wow, bacán, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo ahora con chinuares, en Spotify, <risa> muy y bueno. en iTunes y en Deezer y toda la cuestión, y estaba acá, yo en verdad lo paso muy bien escuchando, y bueno, fue el último trabajo que hicimos con el Pichi, y el Pichi tuvo que... Emigrar ahí a las tierras europeas Porque estaba, estaba planificado hace mucho tiempo Y se demoró mucho más de lo que se debía demorar Pero nos acompañó el resto que Alcanzó a ser la preparación del disco nuevo Con ese disco Quedamos súper contentos Y bueno, yo creo que la, lo más increíble Que hicimos este año fue el tema de Navidad el tema de Navidad original que le pusimos la Navidad Gamer Que fue un videoclip Bien, bien, bien entretenido Y, y yo, yo, creo que, yo creo que igual ¿Lo vieron o no? ¿Lo vieron? Sí, sí. Yo vi mucho sí. los bloopers. Sí, doctora. <risa> Pasaron huevos muy chistoso. La, la, se la, muy la, la escena, mi, mi, mi escena favorita es como el Luigi. <risa> <risa> <risa> No, y estuvo bueno, lo pasamos súper bien. Yo creo que ahí nos reencontramos un poco con, con nuestro lado, un poco más de creatividad, pero en creatividad en base al hueveo, que nosotros somos mucho eso. Somos demasiado mm. amigos para ser hueveo, entonces, como que salen cosas divertidas, ¿cachai? Que siguen siendo una talla chistosa, ¿cachai? Pero que de alguna u otra manera está como bien hecha, ¿cachai? Como que igual tiene, está dedicado, ¿cachai? Está bien dirigido, tenía su pauta. Fuert, nuestro fuerte que es la música estuvo presente, ¿cachai? Fue bien, bien cuático grabar toda la cuestión, pero lo pasamos muy bien, man Y quedamos con muchas ganas de seguir haciendo eso. Y que es lo que vamos a seguir haciendo, de hecho, este año, ¿cachai? Ahora se vienen un par de videos buenos estos meses que vienen, que son... ¡Uh! Ah, me spoiler uh. Que son... ¡Uh! son bien buenos, para que, pa que estén atentos ahí, igual obviamente a medida que vayamos a, a desarrollándolo les voy contando no, pero por ahora está como, tal el material en bruto, falta darle un poquito de sazón para que quede bacán Dale. y bueno, pues, en el fondo es como ahí está nuestro sustento por ahora que no, no se compensa para nada con respecto a lo que teníamos antes, pero existe que es lo que nos importa, ¿verdad? y por eso claro. tenemos que estar súper agradecidos y y lo que más importa es que nos seguimos manteniendo unidos a pesar de la pérdida del quinto baterista de que seguimos, <risa> seguimos unidos y puta seguir dándole nomás, pues en el fondo el grupo es una hueá más allá de lo integrante una hueá que nos mantiene con vida y con ganas de hacer hueás yo soy 80% músico gracias a Justic y lo demás son cosas que me gusta hacer pero por, por, por la música, como incluso como hobby ¿cachai? no es no una hueá que vea como muy profesional por así decirlo Así que en eso nos mantuvimos, fue un proceso divertido, eh, con altibajo obviamente, como le hemos estado hablando, pero pero ahí lo pasamos la raja, este último tiempo lo hemos pasado la raja y esperamos seguir pasándolo la raja, así que ahí estamos, ahí nos sí, mantenemos. Sí. Eso, buena. Yo encuentro que o sea, le no, sacaron no. un montón de provecho al, a los streams, loco. Yo creo que eso sí. fue una muy buena... De hecho, sí, justo idea. iba a decir eso. A, a mí me sorprende mucho ver mucho todos los streams, o sea, los que pude conectarme, pero. Eh, pero yo dio que en, en Instagram que decía: Mira, per perdí todas las nominaciones que podía haber participado en los premios de, de Justin ¿no? No, no, me no nunca un de los streams, no, fue el de Jazzy. Pero, no, bueno, ya, ¿para qué me voy a meter si ya perdí? Ya, perdí. Pero yo creo que voy a salir nominado. De tío, bien, yo lo que veía que lo pasaba bien. Ahí yo decía, sí. le voy a tirar, tirar unas luquitas para ver si me metesión, a ver, a ver si se acuerdan de mí. Y de repente <risa> le decía, ¡Luca! Le decía, ¡Luca! Y después, Max decía, ¡Gracias, Metaro, por tu luca! No. <risa> ¿Pudiste haberme lo dicho por interno? te hubiese saludado igual, güey. <risa> No, pero la dinámica de dar plata... Eh, es, verdad, es verdad, es verdad, Ahí, pues. Verdad, yo no doy, verdad. Si yo no doy plata, y, y después cuando dije, no le doné, luca, le doné 10 Lucas y dije, con razón me saludaron, ya. <risa> <risa> <risa> oh, ya, pues. ¿Cuán, ¿cuántos <risa> ceros tenía este uno, madre. <risa> <risa> oh, ahí va <era> mi 10%, <risa> 10% bueno. no importa porque el pero se notó. Ah... Oye, Así igual, no fuera, Espera, entre paréntesis, no es no, porque quiera decir, oye, de son todos músicos, y te son, todo, músico, te son todo, te entran las, y te dicen, yo hacen músico y vas a salir, para el Entonces, yo digo, soy artista, me no dicen, no, chao, anda, no, anda, anda, de aquí, ¿Te yo, No, pero pero yo... <risa> Creo que estás inventando, weón, porque a mí no me ha pasado eso, güey ¡A mí me estoy yendo Estoy yendo a otros carretes, pero estás hablando en los conciertos, güey en los carretes no pasa ha A mí me han contado, ¿cachai? Que tú me vas en un carrete y te que a alguien y le decís, soy músico. ¿Cachai? te conté que yo soy parte de una banda y... he visto Te digo lo que realmente pasa... Te digo lo que realmente pasa, bueno, hola soy músico, bueno, cuántas punas tenéis con chutón. Porque es un tema horrible. Y no, no creo, creo que tenemos que elevarlo la conversación. Pero lo que justo lo que decir es que igual escuchando igual todo su logro, igual yo lo trataba de como extrablar lo que iba pasado a mí. Y bueno, es como que este año, bueno, el que pasó ya pasaron como cosas, cosas brígidas como trabajar en proyectos grandes, ¿cachai? Estuve trabajando como en un juego de una serie chilena ¿cachai? Mm. Que se fue para afuera que fue muy, muy didáctico haber trabajado en un proyecto tan grande y haber estado a cargo de un proyecto tan grande Hice un video musical ¿cachai? Mm. Hice un video musical, bueno. lo hice todo solo y me hizo que sacar como en un mes Así aún más brígido Bienvenido al club sí. ¿Eh? Bienvenido sí, al club. club ¿Sabes lo que, ¿sabes? Lo que es, es aprender? ¿Cuánto cuesta animar? Un video musical completo y solo Yo como... No, yo te lo saco en un mes, hermano Y después al mes Yo insisto, bienvenido al club me que, que nadie te Nadie te enseña a sí. hacer esa wea ¿Cachai? No, pero igual... Fue, fue bueno, ¿cachai? Al final lo terminé haciendo... Una, porque el, el cliente que me tocó, ¿cachai? Que, mira... Porque cachis lo bizarro de la wea Fue un loco que hace rap en Francia me contactó y me dijo Mira, ¿sabes qué? Tengo este presupuesto ¿Se puede hacer algo con esto? Dijo, mira, sí, se puede hacer con estas condiciones Con estos plazos Pero de que se puede hacer, se puede hacer, ¿cachai? Y nos estuvimos pimponeando Y el loco me dijo, ya, me gusta la propuesta, Lo tiramos y bueno, y la weá, Salud bacán, ¿cachai? Está ahí en YouTube, ¿cachai? Pero para mí me queda como el hecho de decir Lo hice, ¿cachai? Y me la pude y el resto, cachai, fue como también, eh, por ejemplo ahora tengo como, durante el año he ido como armando una pequeña comunidad de gente que también está trabajando en, el, en lo que es el pulsar y el, y el arte para juegos y la beta ha sido súper bacán porque, porque nos hemos agrupado, hemos cachado que hay más gente trabajando en lo mismo y así como, por ejemplo, está eso de gente que se, cuega, se junta para jugar football en el TGM, Nosotros tenemos nuestro propio sindicato del TGM, ¿sabes? Y de repente cuando viene alguien y nos empieza a y dice, ¿cuánto sale a hacer esta cuestión? Y nos cotiza todo, nos pasamos todo el dato. Y ya, este güey bueno ahí cotizando, rateando a él, y cobra menos. No, todos les cobramos lo mismo. Y bueno, ha sido una experiencia para todos, para crecer. Poco, ¿sí? Y bueno, haciendo colapsos. Hay cosas de artistas que hacen los lolos hoy en día pero no, no, no. vale la mano con lo que hablaba de empezar con la como crecer laboralmente ir desarrollando nuevas habilidades, creciendo, armando nuevos círculos y... y esas son las cosas que después tú ahora decís en el 2021 ya, quiero hacer esta cuestión esta cuestión esta cuestión sí. y después llega de diciembre y dice no, y señora de la mujer quería pero tenía toda la intención <risa> la quería, pero mi intención mujer. Mi intención intacta, weón, imperturbable, inamovible, weón, estoy caí parado, ¿verdad? Mi moto, mi moto es el opening de yu Yu oh Kakucho, que lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo voy a estar ahí escuchando el opening de yu Yu Kakucho, hasta que haga la wea y después ya estoy viendo weas en Wikipedia, me distrago, hasta la mierda. Pero el punto al final es este, que está ahí, no como... en YouTube. No, peor, peor cuando te poní, cuando tenía pegado viendo esos, esos craft de 5 minutos. He Echad ahí, como viendo esas weas ridículas que arman. Oh, que, que, que arman, bueno, en la jungla. En la jungla, weón, sí, bueno, un negro, culeado, haciendo la wea, y termina haciendo un risotto, no, culeado, como un cuatro. O sea, tío, no cabe decir nada. Usted sigue a alguien de una vela, weón, haciendo como esta artesanía, eh, trabajo artesanal y todo lo simple. hoy día te voy a enseñar a hacer una vela con cemento. Una vela y más cemento. Y es como. Un <risa> Dave el Bárbaro. Un Magíver. Sí, claro, claro. <risa> un Dave el Bárbaro. Un el Bárbaro. Fecha. Y bueno te muestra la receta y igual hace el cemento, ¿cachai? Hace toda la mezcla, todo el asunto y le pone una vela encima. Y eso es una vela de cemento. <risa> Puta, ese es como el equivalente al, a los AMB de Linkin Park peleando narrados sí. por Mario Castañeda, como que el equivalente <risa> es esta weá, esta weá, esta weá de VerWare construyendo vale. cosas, es como, ¿cómo terminé aquí? Así? Se a los AMB, loco, es un formato eh. perdido y necesita volver Va a volver, pero sí. más adelante, va a volver más adelante ¿Un AMB? ¿Un, un capítulo de Dorebit? Dedicado exclusivamente a analizarlo a Hablar de AMB. AMB. Oye, está bueno, mm. bueno? Hermano, Claro, para, hermano yo... el BGM, pero, pero... No, pero poníamos... <risa> ponemos, había ponemos BGM, otaku, otaku Otaku Revit Listo <risa> Había <risa> Mb de juegos, loco sí. <risa> sí, hermano Yo, yo lo ah, no, yo no, Ah, pero había hermano. uno de ¿cómo, se, de... ¿Cómo se llama este juego, culi? Oh, se me olvidó ese. Yo, yo me la pasaba viendo a MV de Final Fantasy, igual. Era, era una adicción de, de las primeras eras de, de YouTube. Sí, pues, bien. Sí, del Final sí, sí, Fantasy. digo es un formato que se ha perdido el formato de del tiempo. Pero... Sí. Pero va va ejemplo, a, que, oh, va a, renacer, va a renacer, Lo, lo vamos a traer de vuelta. Lo vamos a traer de vuelta. Bien. Con la comunidad de Zorubit, vamos a traer de vuelta los sí, hashtag Revival MV Zorubit. Ese tiene que ser nuestra meta para el 2020 la sí la meta del año es revivir los MV en, AMB, en diciembre parece. vamos a estar con un video navideño con, con música de anime o bueno, con música otaku música sí, de videojuegos con, juego, tiempo. ¿no? Sí, sí, con la sí, la música tiempo. sí narrado por Mario <risa> Castañeda <Sí>, oye <risa> eh... ya no te, no te metas ahí no, no te metas ahí weón, por la chucha es un lado muy oscuro del, del, del, del youtube que yo no sé si te viendo en otro lado wey estamos sobrios bro. sí sí Sí. Eh. Uh. ¿Qué más, ¿Qué más hablamos, bueno, hemos estado puros, puros No, no sí, yo, yo, yo creo que ya, ya son las 10 de eh, la noche, acá en Chile. Pero, pero, y ya ha pasado una hora pero, y media, así que ya podemos dar por cerrada esta sesión de, de Revit el cobra por hora, así que... Sí. <risa> pero pero ya hacemos ahí, la bajita. Sí. Este, este fue el reencuentro, fue el, re, el reencuentro medio distópico, un poquito un poquito vacilado, Fue como un carrete esta cuestión. Claro, el encuentro después mira, de un año. Sí. ¿Qué, ¿Qué, el remisor sale por el ¿qué? otro lado, mira. El abrazo, el abrazo ahí. El abrazo. El reencuentro sale <ríe> por el otro lado. ¿Pero para allá? Eh, no, eh, para el eh, otro, eh, lado, para otro <ríe> lado, para el otro lado. Para otro lado. No, voy a hacer arriba, ¿no? No, yeah, yeah. No, no, no, no. Vamos, a, vamos a salir en la cámara vamos, el otro. Sí. <risa> Ahí después lo, ver, <risa> <risa> lo pueden ver en el streaming. Ahí después lo que sí, ha hecho... Estas partes son para el MB Sí. Parte, parte sí. Claro. Totalmente. <risa> Oye, Oye. Eh, eh, qué rico, qué rico el reencuentro. Cabrón. Eh, sí, qué bueno saber que a pesar de todo, eh, cada uno lo supo llevar adelante y por lo menos sí. dentro de los cercanos se encuentran todos bien. Sí. Que es lo, sí, claro, lo único claro. que se puede agradecer en este momento en realidad, eh, no. porque Gracias esto salud, igual, igual da para largo. Pero por lo menos con Revit ya pensamos volver y vamos a estar eh, transmitiendo todas las semanitas y vamos a estar. Eh, dando los avisos pertinentes también chicos porque vamos a, a pesar de, de todo vamos a volver eh, con la mayor cantidad de ánimos posible para justamente eh, hacerles gratos los lunes para que no sean tan lunes sí, sí. es la gracia, podemos agregarle un poquito de música en vivo también, quien sabe ahí tenemos que, viendo lo que lo que opina la gente, <risa> lo que la gente eh, y yo, yo, yo, yo aplaudo <risa> <pero, pero, risa> Bueno, vamos cerrando entonces esta edición de Do Vamos a decir resulta, resultó, resultó, sale, sale el audio. Sí, parece que sí. Súper. Sí. Recuerden que vamos a estar transmitiendo todos los lunes a contar de las ocho y media. Oficialmente lo vamos a hacer a través de Twitch. Sí, vamos a estar a tra transmitiendo a través de Twitch, vamos a subir luego el episodio en YouTube y en Spotify Este también lo vamos a tratar de subir a YouTube y Spotify a ver cómo resulta Pero esa va a ser la tónica Eso me encanta, me encanta mientras, más, si, siga, si, mientras sigamos en, en temas de pandemia vamos a aplicar la plataforma de, de Twitch y obviamente cuando volvamos a la radio vamos a ver cómo como volvemos a transmitir, pero por lo menos yo siento que el primer semestre vamos a volcarnos exclusivamente a este tipo de formato espero que lo hayan pasado bien con nuestra conversación recuerden que en Revit eh, hablamos sobre música videojuegos, esta fue una situación bastante excepcional el eh, carrete eh, rencuadero. Eh, El eh, re re carrete, carrete eh, re ¿Qué? sí Agradecemos eh, a toda la gente que nos vio. Agradecemos obviamente a, a Max Metaru de por su tiempo. So, so es, ti, no. Recuerden eh, que estamos transmitiendo sí, en, en Twitch y vamos a dando aviso en redes sociales. Nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o PauaCL. Nos pueden ver a través de YouTube, de Facebook, de Twitter. También nos pueden ver en todo. Instagram y en Twitch. También eh, recuerden seguir las redes de Radio Paua porque dentro de las siguientes semanas estaremos realizando algunos anuncios relacionados dependiendo también de cómo se encuentre la situación. Gracias. Así que eso chicos, estamos gracias, hablando chicos. hasta Por una bueno. próxima transmisión y ahí Muchas vamos tratando a estar dando el tópico o el artista o el juego que vamos a estar hablando. Así que eso, hasta una próxima transmisión. Chau, chau. Cuídense todos. El eclipse, el eclipse, Max. No, no, no, no, no. La transmisión. no, no. no. no. no.